¿Qué mejor que unos buenos tips para hacernos el trabajo más fácil? Pues nada, entonces estos son 5 tips de Revit que te servirán un montón. El primer tip es que si te suscribes al canal estarás enterado de contenido muy interesante que subo con regularidad. Así que si no lo has hecho, hazlo ya. Oh, ahora en serio, el tip número uno es generar una vista 3D por defecto. Es muy probable que alguna vez hayas recibido un proyecto de Revit y quieras saber si la vista 3D tiene elementos ocultos, categorías ocultas, elementos con colores diferentes, filtros de vista. Hablando de filtros de vista puedes ver un video sobre eso aquí. Básicamente quieres tener la certeza de estar viendo una vista 3D completamente limpia y con todos los objetos que hayan sido modelados. Pues para eso puedes generar una vista 3D por defecto. Solo debes renombrar la vista que se llama 3D entre llaves y hacer clic en la casita. Con eso tendremos una vista 3D completamente libre de filtros y modificaciones en la visibilidad de gráficos. El tip número 2 es respecto al interior y exterior de puertas y ventanas. Cuando estamos modelando una familia de puertas o ventanas, veremos que la plantilla por defecto tiene dos textos que dicen interior y exterior. Además de ayudarnos a modelar bien la familia, también nos ayuda a posicionar bien el elemento desde el comienzo. Cuando pongamos la puerta o ventana en el modelo, el primer clic que hagamos será al exterior de la ventana. Y eso también se aplica para las vistas 3D y elevaciones. El tercer tip es generar una caja de sección por niveles. Ese tip es muy bacano. Digamos que tenemos un edificio como este y queremos generar rápidamente una caja de sección para el nivel 4. Entonces le damos clic derecho al View Cube... Luego en Orient to View o Orientar a Vista, Vistas de Planta, Floor Plan, Level 4 o el nombre de la vista sobre la cual quieras generar la caja de sección. Y acá lo tenemos, una caja de sección rapidita para la planta 4. Si por algún motivo no tienes el ViewCube activo, lo puedes activar desde la ficha Vista, Interfaz de Usuario, ViewCube. El tip número 4 es relacionado a las propiedades físicas de los materiales. El material estructural que tiene asignada esta columna es un concreto fundido in situ. Este material a su vez tiene asignado un material físico llamado concreto, que es el que le da las propiedades mecánicas al material. Estas propiedades son las que usará el software de análisis estructural para establecer el comportamiento del elemento en relación a las cargas. Lo importante aquí es que es el modelo analítico y no la volumetría la que adopta el material físico. Y eso lo podemos ver seleccionando el modelo analítico de esta columna, donde veremos que uno de sus parámetros es el material físico, que tiene el mismo nombre que vimos ahora Esto mismo aplica para todos los demás elementos estructurales en Revit Y el último tip es relacionado con el incremento de las curvas topográficas Esta topografía tiene las curvas de nivel secundarias Que son las negras y las primarias que son las rojas Si queremos podemos cambiar el distanciamiento entre estas curvas En la ficha masa y emplazamiento podemos dar clic en esta flecha Y estas son algunas propiedades adicionales del emplazamiento Aquí podemos activar y desactivar las curvas primarias Y cambiarles el distanciamiento a cada metro por ejemplo o a cada 3 metros si lo queremos También lo podemos hacer con las secundarias Y cambiar el incremento a 20 centímetros O a 50 centímetros Qué interesante Y hablando de topografía y cosas interesantes Ya viste el video de Dynamo donde mostramos Cómo ajustar el desfase de unas columnas Para que lleguen automáticamente hasta el terreno Te lo dejo en la descripción para que no te lo pierdas Como siempre espero que hayas aprendido algo nuevo Y estos tips te sirvan bastante Aquí te dejo otros dos videos muy buenos Para que aprendas más cosas Y lo mejor es que es gratis